Vamos a volver a los cuatro minutos por película en eh, la tercera etapa que son quizá los más, una de las más eh, recordaba también, que son los cuentos de hadas y comenzamos por el que le toca cronológicamente que es Cenicienta. Sí, Cenicienta realmente fue una apuesta eh, súper arriesgada para Disney. El, el mayor éxito comercial que habían tenido hasta entonces era Blancanieves. Blancanieves. O sea, habían sacado 10 películas después de Blancanieves, pero la gente seguía relacionando Disney con Blancanieves y decía no, nunca va a conseguir hacer nada parecido. Cenicienta la vendieron como eso, en plan estamos volviendo al formato de Blancanieves, venid al maldito cine. Esto por fin vuelve a ser una película con introducción, nudo y desenlace eh, sobre una chica que ha terminado siendo la sirvienta de su madrastra y sus dos hermanastras y que quiere ir al castillo del, del príncipe a un baile sencillamente pero claro, luego se tiene que ir antes de las 12 y se va tan deprisa que se deja el zapatito de cristal que le ha hecho su hada madrina y en fin, es una, es una película un poquito eh, no sé eh, machista o algo porque realmente ...tiene que ir el príncipe detrás de ella... ...y luego eh, un personaje importante es el rey... ...que está obsesionado con que el príncipe se case... ...hasta tal punto que realmente... ...si te pones a sobreanalizar la película... Eh, ...te puede dar la impresión de que el, el rey está... Eh, ...el rey realmente tiene miedo de que el príncipe sea gay... ...porque no le interesa a ninguna de las mujeres... Que, ...que le pone delante de él. Hombre, tiene sentido teniendo en cuenta que... ...si analizas las raíces de este cuento... ...es uno de los cuentos más antiguos de la historia del hombre... ...estamos hablando de que las primeras versiones... Eh, se anclan en el Antiguo Egipto y hasta Herodoto, ese famoso historiador eh, griego, tiene su propia versión de, de la Cenicienta. Entonces, es normal que se creen todos esos miedos, porque en una sociedad patriarcal como la que vivimos, o tenías descendencia o cogía al castillo tu primo, Total. que no te caía bien normalmente. Hasta en China tienen su propio, su propio cuento de la Cenicienta, donde, por cierto, eh, hay un cierto fetichismo por los pies pequeños. Sí, sin duda. Eso a mí me, me, me recordaba efectivamente algo oriental. Bueno, he visto hace poco el libro de Woods, que tiene una versión de La Cenicienta donde sale lo, lo original, que cuando van a por las hermanastras eh, a, a probarse los zapatitos de cristal, pues coge y le corta los dedos, de los, los dedos del pie a una de las hermanastras y el talón a la otra. ¡Ay, qué bonito! Eh, yo la repasé la repasé lo original en la que no le corta los dedos, en esta que estamos hablando hace poco, y realmente creo que lo que salva la película son los ratoncitos. La Cenicienta no habla tanto... Eh, pero, sin embargo, lo, los ratoncitos que se pasean por toda la casa y que le ayudan a hacer el vestido y que huyen del Los secundarios del cómicos, demás, una vez más. Eh, son realmente casi los protagonistas de esta película. Sí. Y, y, y el, el clímax de la película no es que… Si, o sea, es que si los ratoncitos van a conseguir eh, abrirle la puerta a Cenicienta y, y, y conseguir rescatarla de lo claro. alto de la torre llevando la llevándola llave por todas las escaleras… De, y el clímax de la película debería ser cuando Cenicienta se prueba el zapato y entonces eso sirve para, digamos, para que se case con el príncipe y, toda, y su madrastra y sus hermanastras caen en la desgracia. Y demás. Eso no sale. Es decir, el final es completamente abrupto, es una cosa rarísima. Se prueba el zapato y hace a las hermanas. ¿tás? ¡Oh! Y lo siguiente es un beso y se acaba. Y dices, ¿qué ha pasado? Es como un sin interrupto porque no hay ningún regodeo ni ningún arrepentimiento que tú esperarías que hubiera. Es decir, la película está muy eh, sobredesarrollada en su tramo medio, pero luego el final es como, venga, que llegamos, que nos quedamos sin dinero, acaba y vámonos. Porque el protagonista es el ratoncito gordo. Si sin duda. Consigue, si consigue superar su miedo al gato. Y con superar miedos al gato terminamos con Cenicienta y pasamos a la siguiente que es. Alicia en el País de las Maravillas.